Cover sessions Número 10 Flow, Ana Parte, Viene No importa a la gente Tampoco el presente Si tú no estás, mi vida, todo me da igual Y cuando, cuando cae la noche, noche Yo sigo pensándote Y ahí sigue la luna, luna. Cuestionándome, quiero tenerte entre mis brazos Acariciándote tu cuerpo despacio Ser ese beso que anhelan tus labios Volver el tiempo atrás y estar a tu lado no sé cómo hacer para decirle que quiero volver Que todas las noches extraño su piel Y que me estoy volviendo loca Qué cordura me queda poca I've been wasting so much time Checking whether you've been online Losing sleep in the middle of the night But thinking about you just feels so right